Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos agregar preguntas de tipo emparejamiento dentro de nuestro banco de preguntas para utilizarlo posteriormente con nuestro cuestionario. Para ello nos vamos hasta este icono de la rueda dentada de y nos vamos en ver más. Luego acá nos vamos hasta nuestro banco de preguntas donde le indicamos que vamos a trabajar con preguntas y acá definimos la categoría en la cual necesitamos que esté guardada esa pregunta en particular, fíjense que estoy trabajando con las preguntas del módulo 1 en este caso y acá voy a añadir o voy a crear una nueva pregunta pero en este caso va a ser de tipo emparejamiento le doy en agregar y acá voy a poner el nombre de la pregunta que eh, en este caso como les comenté no va a ser visualizado en este caso por los alumnos pero que eh, suelo en este caso agregarle ahí un en este caso información relacionada al tema en este caso es información sobre el, el bloque del curso ¿sí? y esta esta sería en este caso el enunciado de la pregunta ¿sí? el formato de este el panel puede ser de diferentes maneras. El bloque del curso acá el formato de este panel puede ser de diferentes maneras ok, esa es en este caso ese es el enunciado de la pregunta y acá eh, la retroalimentación general lo dejo tal cual como está digo que esto va a valer en este caso va a tener 10 puntos y acá tengo que poner en este caso la pregunta y la respuesta que tiene que utilizar para emparejar a esa pregunta recordemos que trabaja con diagrama semanal en este caso y eh, si trabaja si, si uno trabaja con diagrama semanal entonces todas las actividades que aparezcan eh, la forma de organización en este caso de nuestro curso nos va a aparecer distribuidas por semanas por fechas en este caso va a mostrar semana 1 de tal fecha a tal fecha, y semana 2 de tal fecha a tal fecha. En, en este caso, eh, diagramas por temas, que es la forma en la cual uno trabaja normalmente dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros trabajamos por temas o por módulo. en este caso, entonces esta es la respuesta suelo ponerle también dos puntos acá, suelo ponerle también dos puntos acá la pregunta 3 en este caso también la plataforma permite trabajar por un diagrama de foro en este caso, pero en este caso sirve como un foro genérico un curso como funciona como un foro en este caso, también permite trabajar así y uno también le puede a, a, a agregar eh, una forma de trabajo que sería en este caso las cuadrículas fíjense que por predeterminado me da hasta tres preguntas yo voy a agregar otros tres espacios más en blanco ¿sí? y voy a ir agregando las otras preguntas que me tienen que emparejar en estos en este caso mis alumnos la otra opción que tenemos disponible es la de diagrama de cuadrículas en este caso que es la que va a estar acá diagrama de de cuadrículas que es un formato que permite trabajar por secciones temáticas en este caso y permite agregar gráficos eh, para poder mostrar en este caso utilizando gráficos el, el curso y acá esto son los, las respuestas en este caso distractoras entonces no voy a poner ninguna pregunta más acá en el 5 sino que simplemente voy a poner una respuesta distractora y otra respuesta distractora más para que en este caso eh, los alumnos tengan cuatro preguntas y seis respuestas posibles una vez que tenga definida esto acá fíjense que cada pregunta tiene su respuesta en este caso y a partir del de la pregunta 5 solamente pongo respuestas distractoras en este caso una vez que tenga listo, le doy en guardar cambios, y ahora ya puedo observar en este caso ah, perdón esto tiene que ir acá la respuesta, fíjense que esto que me está pasando es algo muy interesante sí eh, que si es que yo defino una pregunta necesariamente tengo que definir una respuesta, en este caso solamente defino la respuesta sí, y eh, eso me va a servir como respuesta distractora es muy importante esto que, que me pasó para que ustedes también puedan observar que esto se soluciona simplemente así una vez que yo ya tengo mi pregunta acá en este caso es muy importante acá eh, hacer una vista previa en este caso de cómo mis alumnos van a ver en este caso esta pregunta fíjense que acá está diagrama foros me aparece así y el alumno lo que tiene que hacer en este caso es seleccionar la respuesta que eh, corresponda. Fíjense que acá hay cuatro preguntas en este caso y hay seis posibles respuestas a cada una de las preguntas. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para preparar este tipo de preguntas dentro de Educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.